Uf, qué asco. Debe estar vendiendo eso. Póngase a hacer algo productivo. Párase de acá. Aquí nadie le va a comprar eso. Ve, ¿ya viste la venta de arepas que puso tu vecinita? Sí, hija. De eso me di cuenta esta semana. Pero quién sabe quién irá a comprar. Porque yo no. Arepas malucas. si pues, ya las probó. Ah, ¿Qué tal? Hasta un cólico me puede dar mija. Vea, vecina. Ay, vecina, muchísimas gracias. Qué arepas tan deliciosas. Me alegra mucho que le hayan gustado yo, vecina. Muchísimas gracias. A usted, hasta luego. Hasta luego. Ay, vecina, A mi hija le encantan las arepas que usted vende. Hace mucho tiempo faltaba un negocio de esos por acá. Muchas gracias, yo? Ay, qué bueno, vecina. Con mucho gusto, yo. Vea, me guarda cinco para mañana, ¿yo? Listo, hágale, yo se las guardo. Mañana la espero. Nos vemos. Dale, chao, vecina. Hasta luego. Entonces. Buenos días, vecino. Aquí le queda prohibido vender estas arepas. Aquí el único que puede vender arepas soy yo. Yo soy el dueño del pedazo. ¿Cómo así, vecino? ¿Y por qué? Porque se me da la gana, ya se lo dije. Acá no las quiero ver. Ay, Dios mío. Ay, vecina. ¿Y eso quejó la venta de las arepas? Pues, vecina, es que la verdad me cansé de tanto humo. Pero de igual manera estoy preparando unos panes muy ricos, ¿o yo, Por si me desea comprar. Vecina. Yo se la admiro mucho porque usted es una mujer muy emprendedora. ¿Pero quiere que le dé un consejo? Si usted quiere comenzar un nuevo proyecto, es mejor que se vaya de aquí. Porque aquí la gente es muy envidiosa y no la dejan avanzar. De eso me ha dado cuenta, vecina. Vea, nos vemos, hoyo. Que esté bien. Chao, mujer. Se cuida. Ay, que a pesar de la vecinita, le tocó irse porque por acá no puedo conseguir nada. Ay, pero ojalá por allá sí si consiga algo, ¿cierto? Pues sí. ¡Mónica! Hola, vecina. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? ¿Bien o okay? qué? Bien. ¡Ay, Mónica! sé cómo está de bonita. Hace tiempos que no la veía por acá. ¿Y este carro? No me diga que es suyo. Sí, vecina. Lo compré en estos días con unos ahorros que tenía. Gracias a Dios. Ay, Mónica. Usted no sabe lo feliz que me hace verla así. Yo sabía que usted lo iba a lograr porque usted es una mujer muy emprendedora. La felicito yo. ¡Ja, <risa> Ay, vecina, antes yo estoy muy agradecida con usted, porque usted fue la persona que me abrió los ojos para darme cuenta que uno nunca es profeta en su propia tierra y que uno tiene que irse lejos para poder conseguir algo. Porque en su propia tierra lo único que usted va a conseguir es pura envidia. Nada más. Ay, Mónica, suena chistoso, pero es verdad. De nuevo la felicito. Usted es un gran ejemplo de inspiración para mí y muchos por acá. Muchas gracias, soy yo. Vea, ¿a usted no le gustaría trabajar conmigo? Obvio, sí, claro. Mire, te voy a dejar mi tarjeta para que me llame. La verdad es que necesito a alguien para que trabaje conmigo en el negocio. Ay, Mónica, se ¿so no sabe cuánto se lo agradezco yo. Le no me debo mil gracias, Mónica. Tranquila, mami, usted se lo merece. La envidia de algunas personas pareciera no tener límites. Y si quieres encontrar el éxito, debes buscar donde pocos te pueden observar y donde pocos se atreven a buscar, porque ya sabes, el envidioso no quiere lo que tú tienes, solo quiere que tú pierdas lo poco que puedes conseguir. Soy DJ Broly y si este video te gustó, compártelo y no olvides comentar.